Muy buenas. Eh, en este mini vídeo, eh, que es continuación del tema de vertederos, vamos a explicar la biodegradación de la materia orgánica. Nos vamos a encontrar con dos fases: una hidrólisis y una fase fermentativa o digestión anaerobia. Eh, los residuos van, dentro de la materia orgánica, van a estar compuestos por macromoléculas. Y estas macromoléculas, en un primer momento, las bacterias no son capaces de digerirlas. Entonces ¿Por qué? Porque no son capaces de absorberlas. ¿Qué van a realizar? Bueno, pues lo que van a hacer es emitir al medio eh, diversos enzimas. ¿no? Pues, entonces, con estos enzimas, lo que son enzimas extracelulares, van a romper todas estas moléculas, dando lugar a lo que nosotros denominaremos compuestos solubles. ¿Vale? Que os pongo así: compuestos solubles. A ver si me deja esto escribir bien: compuestos solubles. Bueno, os ha quedado un poco churro esto, pero bueno, da igual. Bien, ¿qué macromoléculas conocemos bien? Pues tenemos en un primer lugar lo que van a ser las proteínas, ¿vale? Estas proteínas se van a romper y nos van a dar lugar a, a aminoácidos, ¿vale? También tenemos lo que son lípidos, lípidos son macromoléculas, lípidos. Dentro de estos lípidos, cuando se rompen a través de las lipasas, nos vamos a encontrar con ácidos grasos, ¿Vale? Pero de cadena larga. Y luego también tenemos lo que se denomina material lignocelulósico. Pongo aquí lignocelulósico. Bien, pues este material lignocelulósico realmente es el factor limitante de, de la hidrólisis. Porque, bueno, está formada por celulosa, hemicelulosa y lignina. La lignina es... las baterías degradan muy malamente la, la lignina, con lo cual eh, me va a producir una ralentización del proceso de hidrólisis. ¿Cuál es la solución? Pues realizar un pretratamiento a los residuos. Por tanto, lo, lo que se suele realizar es una trituración de los residuos para favorecer este proceso de hidrólisis. Bien. Eh, de la degradación de, de a través de estas enzimas del, aligno, del material lignocirulósico, bueno, pues nos vamos a encontrar con que hay glucosa, ¿vale? tenemos glucosa, exosas también se favorecen la formación de exosas muy bien pues una vez que tenemos estos, estos, compuestos, estos compuestos solubles ya pueden eh, las bacterias ya pueden absorberlos y pueden metabolizarlos ¿no? así eh, la primer, las primeras que van a poder utilizar estos compuestos y, metabolizar, y metabolizarlos serán las eh, acidogénicas bacterias acidogénicas pongo así y, una vez que los metabolizan, van a eliminar al medio una serie de desechos. Estos desechos se tratará de ácidos grasos de cadena corta. Pongo aquí de cadena corta. También me van a poder producir eh, alcoholes, van a eliminar alcoholes como material de desecho. Y también nos van a poder producir CO2. ¿De acuerdo? Eh... Algo que, bueno, característico de estas bacterias también es que van a eliminar eh, cualquier resquicio, cualquier eh, porcentaje de oxígeno que quede en, en la materia eh, dentro de, del medio en el que están, en el que están viviendo. Vale. Volvemos al material de desechos. Todo este material de desecho que se están produciendo va a ser entonces aprovechado por las siguientes bacterias que tenemos. Por lo que van a ser las acetogénicas. Estas baterías acetogénicas utilizarán directamente todo este material de desecho. ¿vale? Y eliminarán al medio, bueno, pues desechos y estarán compuestos porque por ácido acético. Que ya os lo pongo aquí. Ácido acético. Van a eliminar al medio también CO2 y van a eliminar al medio también hidrógeno. Vale, estas son las bacterias acetogénicas. Estos desechos serán utilizados luego directamente por otro tipo de bacterias, que van a ser las metanogénicas. Y estas bacterias, una vez que los han utilizado, lo que van a hacer es eliminar al medio ¿vale? metano. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, estos son tres tipos de bacterias que voy a... Poneros aquí, que están involucradas en el proceso de la digestión anaerobia. En primer lugar, tenemos bacterias que son las acidófilas, acidófilas, solo lo pongo aquí, bacterias acetogénicas. Y bacterias metanogénicas. Vale, pues nada, hasta aquí este mini vídeo. Espero que os haya sido útil y que os haya quedado claro cómo se produce el proceso de biodegradación de la materia orgánica en en los vertederos. Venga, nos vemos hasta luego.